...situación que se generó creo que en el día antes de ayer o ayer, donde, bueno, la prensa lo refleja, donde se desplomó Ay, eh, sí, el, el, el, el, pañete el, el pañete de un aula en una escuela en Santo Domingo Oeste. Miren, eso es, yo creo que son, eso puede pasar en cualquier parte del sí. mundo, pero en nuestro país... Eso sucede con mucha frecuencia y sobre todo en un momento donde se ha invertido, se ha destinado una no, cantidad solamente exorbitante se ha en eso. de recursos. Y lo peor del caso, lo peor del caso es que ese tipo de situaciones se da en escuelas que no tienen mucho tiempo de ser sí, construidas. Entonces, sí. yo me pregunto dónde está la supervisión de los ingenieros, del CODIA, del Estado Dominicano, como tal, cuando un ingeniero le es, eh, se le entrega un presupuesto para Hacer determinada eh, construcción, sobre todo escolar, al momento de entregarla, ¿dónde está la supervisión? Que supongo de un equipo del Ministerio de Educación, del Estado como tal, de supervisora de obra del Estado, como se llame, debe existir. Gracias a Dios que el desplome de este pañete daños eh, fueron daños eh, sí, leves que le causó herido. a estos niños. Cinco en total fueron afectados por eh, por, por, por herida, de esta situación que se dio en una escuela de Santo Domingo Oeste en el día de antes de ayer. Yo, yo mirando esa fotografía y, y me doy cuenta que tanto se ha hablado de que eh, la, la digitalización de las escuelas, que estamos avanzando en, en muchísimos niveles, pero si tú te fijas, las aulas... Están ahora con menos recursos didácticos que las aulas que yo estudié en en los años 80. Fíjate, esa aula. Cuando tú estudiabas serio. ¿qué pasó ahí? y eso qué? Ahora son, sillas, ahora son sillas como las que los carros públicos que te dejan sin fundillo. Dime, Eduardo. Entonces tenemos que, tenemos que comenzar a verdaderamente a a vigilar ese 4%. Todo ya eso, es necesario vigilarlo. Todo ¿eh? eso se va a lograr cuando este país se despolitice. Sergio ¿sí? Ay, ¿Eh? Dios mío. ¿Eh? Yo, Ay, soy, yo soy optimista, Sergio, y en algún momento tendrá que llegar, porque nosotros vamos a pasar con la primaria, vamos a a terminar con este tema de la primaria, cuando comience, la gente dice, hasta el 24 la gente tenemos dice, primaria. Cuando llueva para arriba, que no lo sabe la gente que constantemente está lloviendo de abajo. Hasta para el 24 vamos a tener nosotros primaria. Miren, vamos a una pausa y a regreso venimos con Marilisa García y Farándula a otro nivel y posteriormente compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos.